daño cuando levanta su arma? Eh, hago muy poco daño. Este ¿Quién? Tipo... ¿Pero quién? No te estoy viendo por eso. No. Nah. Es un gigante nomás. ¿Tipo ¿Sí, vos esos colosos? Sí, con un hacha. Si, sí, cuando hace el. La wea las levanta. Bueno. Tiene mucha vida este tipo, boludo. ¿No le puedo ganar? O sea, tiene mucha vida y encima no le puedo meter... que no le puede ganar al... al coloso este al salvador de colossus más no puedo hacer nada porque está bugueado esto que bronca me da la vale. puta por favor dale está. se buguea al el... cuando aparece un mensaje boludo y, y no me deja de hacer nada me puedo mover, ¿no? Y como sabrás en el Den Ring, si no pegas ni esquivas, pues te cogen.